Hey, ¿qué tal, amigos de Claro Música, Claro Mamacitas, a todo el combo que está allá? Como siempre, en Claro Música tenemos grandes artistas muy talentosos con propuestas diferentes y hoy viene el turno. Para un señor que me ha hecho llorar con muchas canciones que he dedicado, un man muy talentoso, tío, Beret. <risa> El hermano, bienvenido a la Música, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper, hermano, muy contento de estar aquí, que has aceptado la invitación de estar aquí con Colombia, que te quiere mucho. Qué bueno, gracias por la invitación. Hermano. Beret, hermano, bueno, antes de hablar de ese nuevo sencillo eh, que sacaste también con eh, unos parceros colombianos que están dando mucho de qué hablar. Yo quiero saber en qué momento Vered empieza con la música, con esas canciones tan tan del corazón, con ese sonido tan característico tuyo. Yo empecé hace unos seis años eh, porque un amigo mío subió un tema a YouTube sin mi consentimiento, realmente sin yo saberlo y al paso del tiempo. Me dijo que, que había hecho un canal de YouTube con mis canciones y, y que había gente que escuchaba mi música. Y ahí es cuando realmente me di cuenta que, que lo que me gustaba era la música y que, y que realmente lo que tenía que... era miedo a, a que la gente pudiese escuchar mi, mis composiciones. ¿no? Y, wow. y empecé realmente con el rap y con el reggae y me di cuenta después con el paso del tiempo que el rap y el reggae eran eh, un cuadrado realmente, me limitaba mucho y tenía ganas de sacar balada canciones más pop más mainstream y, y bueno bueno allá de hoy es lo que hago puede escuchar un tema un tema mío que puedes escuchar una canción de reggae una canción de pop una canción reflexiva puede escuchar de todo pues como quien dice oh, gracias a ese amigo hoy en día todavía son buenos amigos o no sí sí hombre claro hombre. qué menos qué menos qué menos podría pasar qué chévere qué chévere eh, hay muchas canciones tuyas aunque se hablan de de varias cosas yo me he dado cuenta que también son muy muy despechadas también, ¿no? Vuelve, cóseme, eh, esta nueva canción eh, con Morat, porfa no te vayas. Creo que le sirves más al desamor. En la vida real, eh, eh, alejándonos de, de, de, del, del Beret artista eh, eres muy romántico, muy despechado, eres... Eh, le antes más. Antes más, antes más. Ahora yo creo que me he vuelto muy frívolo. <risa> Ahora sí. yo creo que, que me he vuelto más frío, sí, pero yo recuerdo... Eh, cuando la gente preguntaba bueno pero pero tantas canciones de desamor y digo quizás no sea porque haya pasado muchos desamores quizás es que he pasado pocos desamores pero muy intensos no y me ha hecho escribir mucho no y, y pero allá de hoy que va ya de hoy creo que queda muy poco flan romántico y ojalá estuviese de nuevo Volverá, pero aún le queda, aún le queda. ¿Pero qué, pero qué crees? ¿Por, al, por, ¿Por alguna ruptura amorosa? te ¿Convertirse así o simplemente <risa> es el vered de, después del 2020? Yo, yo bueno, eh, eh, sí, hombre, claro, obviamente ha sido por rupturas. Eso eh, no te despiertas por la mañana un día y dices, pues hoy no, no, no, ha sido por rupturas. Y yo creo que a día de hoy, bueno... Eh, Ojalá me vuelva esa ilusión de nuevo. Eh, tengo 24 años, o sea, me queda mucha vida por delante. ¡Hostia, tío! Bien, bien, bien, tienes razón, tienes razón. Eh, ¿Cómo es ese momento tuyo de, eh, eh, de composición? Eh, digamos, eh, eh, tú... tú... Haces freestyle, te sientas a escribir tu canción con la instrumental que tiene tu productor. ¿Cómo es ese momento tuyo para escribir tus canciones? Eh, en este caso, hablemos de este último sencillo, por, por lo menos ese que hiciste como Morat, eh, que es Porfa, no te vayas. Eh, realmente, siempre que compongo un tema, lo hago eh, en freestyle completamente: pongo el instrumental, me pongo a improvisar encima, saco los tonos, o quizá eh, de forma premeditada me pongo a reflexionar acerca de algo o por alguna situación que haya pasado en mi vida, ¿no? Con Morat, eh, yo creo que es que como todos, tanto todos los Morat como yo, somos tan intensos, ¿no? Y somos capaces de componer tanto. Eh, lo que pasaba que había demasiada lluvia de ideas, ¿no? Okay. Porque cuando nosotros nos juntamos en el estudio sacamos demasiados temas, demasiadas maquetas y, y este tema, por favor te vayas, surgió la última vez que nos juntamos en el estudio, la última media hora que justo estamos tocando la guitarra, improvisando y tal, y, y dijimos, hostia, vaya estribillaco, acabamos de hacernos. Y nos miramos todos diciendo, así está, este así es el tema de todos, de todos, exacto, este es el tema de todos, el que va, el que, va, el que nos queremos sacar realmente. Sí, sí. Y, y así le bien ha ido. Y así nació. No, no, no, no, no es que a alguien le haya pasado el porfa no te vayas de ahí, o fue la idea suelta de improvisar no, y eh, por favor, te vayas. A ver, yo creo que todos hemos vivido algún momento en el que alguien cambia de vida y se aleja de nosotros, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, hubo una época hace años en la que viví precisamente eso, ¿no? Una amiga que tenía que irse de, de Sevilla a Madrid y justo yo mentalmente la asocio a, a esa época. Pero no fue una cosa premeditada de, de buscar ese mensaje, sino que a medida que estábamos haciéndolo, nos surgió a cada uno, como esa conciencia común, escribir acerca de eso. Mucha gente conoció, eh, eh, no es mi caso porque te digo, yo conozco tu música hace mucho rato, me gusta mucho lo que, lo, lo que, lo que vienes haciendo, pero escuchó eh, en Colombia a Beret desde la canción que se hizo con Sebastián Yatra, de, vuelve la versión que hicieron porque era la canción, esa, esa canción ya estaba durísima desde antes, pero mucha gente en Colombia no la conocía, pero ¿en qué momento crees tú? como ver que Beret empezó a pisar fuerte en Colombia, que tú dices hey, en Colombia ya me están escuchando, crees que fue con Sebastián Yatra o tú crees que desde antes. Hay alguna canción que tú creas? Yo creo, yo creo que fue con Yatra. Sí, yo creo. A ver, antes sí que había mucha gente de Colombia que me seguía y tal. Pero cuando realmente empecé a sonar fuerte, fuerte en Colombia fue con con Yatra, con Vuelve. Sí, eh, no, no recuerdo muy bien. Si mi tema, lo siento, fue antes de vuelve con Yatra, me parece que no, pero me parece que no, parece que no, pero sí sonaba, ojalá, algún que otro temilla y la ah, gente me enviaba vídeos y tal. Coseme, un temón. Coseme también cóseme. sonaba sonaba sí. en Colombia, sí, sí, sí, sí, sí, pero sí fue con Yatra. Con Yatra. Eh, antes antes de, de que hiciera el featuring con Yatra, estuviste en conversaciones con algún artista colombiano que no te haya dado de pronto la colaboración o, o, o, o, o ya atrás fue la primera eh, puerta que se tocó o ya llegó a ti y de eso para, para hablar de los morales. Yo recuerdo, yo recuerdo que vuelve cuando íbamos a hacer. Eh, bueno, a ver si voy a intentar recordar bien, pero que yo sepa el primer remix de Vuelve, vale? El primer remix de Vuelve iba a ser con con Karol G wow. antes antes de con Yatra. Recuerdo ¿Qué pasó? ¿No se dio? Lo que, no se dio por, también porque recuerdo que ese remix iba a ser más urbano, iba a ser más reggaetón y tal. Y a mí tampoco me encajaba mucho el hecho de que vuelves y hiciese reggaetón y se hiciese urbano porque para oh, mí señor. como que dejaba de, de decir ese mensaje. Y, pero recuerdo sí, recuerdo que antes de Yatra iba a ser Carol. Carol G, guau. Sí, wow. sí. y, sí, sí. y, y, y, y hablando de ese nuevo lanzamiento con los Morat, ¿Cómo se conocieron? Hablemos un poquito de esa historia con los Morat. ¿Qué pasó? ¿Eso fue por Instagram? ¿Cómo, cómo, cómo fue el suceso? de? Y bueno, nosotros seguíamos por redes y tal. Y recuerdo que la primera vez que nos vimos, eh, aparte de unos premios que ya nos juntábamos todos los artistas y tal, y ya estábamos viéndonos en cada mesa, ¿no? Eh, cuando nos reunimos bien fue la primera vez que nos juntamos en el estudio, en el Estudio Cero, en Madrid. Y ahí pasamos una tarde súper buena. Es que ellos profesionalmente y personalmente Encajamos muchísimo, tenemos más o menos la misma edad y nos reímos por las mismas mierdas, ¿sabes? Claro, <risa> claro. Sí, sí, son sí, contemporáneos. Eh, esta canción tiene el sello, obviamente, de Morat, eh, de su pop muy marcado, porque así como tu sello está muy claro, el de ellos también está muy claro, y hicieron algo en Colombia que nadie había hecho. ¿Cómo te sentiste con esa sonoridad de Morat al meterte ahí en tu, en tu power, no? Porque no se perdió ni el Verat ni se perdió el Morat. No, no, no, no. Eso es muy importante porque. Yo tenía muchas ganas de entrar en ese rollo Morat de estribillos de súper abiertos, muchos coros, eh, canciones súper bailables, contando o sea, cantando felizmente penas, ¿no? Porque claro. Morat es, es mucho de eso, ¿no? Y yo tenía ganas de entrar en eso y, sobre todo, tenía ganas de meter mi parte Beret en, en la parte Morat, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido bastante y cuando suena mi parte, la gente es capaz de identificarme a mí. ¿Hace, ¿Hace cuánto grabaron el video? ¿Dónde lo hicieron? Háblame un poquito de esa producción del video, eh, eh, que vemos una historia bien chévere. ¿Lo, ¿Lo tenían guardado ya hace rato? Por el no, tema no, de la no, Frente mucho de Nauro, menos, No, no. Creo que fue, fíjate, fue muy rápido. Creo que fue el mes antes de sacar el, el tema. O sea, fue hace dos meses. O sea, se fue haciendo. Toma, toma, sacamos, chaval. Sí, no, sí, sí, sí. Tenemos el tema. Ellos vine a España. Se va a quedar una semana. Y justo dijimos, vamos a juntarnos en Madrid para hacer videoclip tal y cual. Y al mes, o a las dos semanas, o se fue súper rápido. Logramos, editamos rápido y salió el tema. Sí, para sí. que vean, claro, parceros, aquí nuestros artistas camellan muchísimo. Oye, Beret, aquí a nosotros nos gustan mucho los retos. ¿Qué tal eres para los retos? Buenísimo. Ay, ah, se me cae bien porque es que a veces los artistas me tienen miedo que con Camilo Cuervo no. Tengo dos opciones para ti aquí en Claro Música. Te voy a poner a seleccionar porque la verdad... No siempre se tiene a vereda aquí, así que tengo algo que nosotros llamamos el Improvisa Challenge en Versus o las Preguntas Bobas Challenge. ¿Qué prefieres? ¿Improvisa Challenge de qué se trata? El Improvisa Challenge es básicamente que tú y yo vamos a hacer un Improvisa Challenge sobre lo que queramos. Puede ser con pizza, puede ser a capela y nos vamos rimando. Hay cositas. Eso me parecería <risa> chévere. ¿Ese te gusta? Me gusta. Venga, vale, ese. Vamos para eso. ¿Lo hacemos sin pista o lo hacemos con pizza? Con pista, con pista. Con pizza. Escogete una pizza ahí pues. El que tú quieras. Vale, de YouTube. De YouTube, sí. Como ah. en tus inicios. <risa> ¡Ah! ¡Hostia, tío! Va. Vale, vale, aquí la tengo. Listo. ¿Empiezas o empiezo? Empiezo yo, venga. ¿De qué hablamos? Vale. Pidre, oh. lo que tú quieras. Lo que era. Oh. Oh. Si yo improviso la verdad, que yo tengo grandes dotes. Yo puedo decirte, aunque nadie me la note. Estoy con Camilo y yo te digo que eres mi amigo. Tú eres Camilo, pero sin bigote. Aquí cantando, la verdad, sueno desde el barrio. Estoy cantando con mi colega ya de la radio. No sé qué decirte, solamente hago temas y puedo hacer canciones que te hagan cortar las venas. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Pues yo, yo, el versus. Beret en Claro música y Improvisa Challenge dice, OK, Beret, he escogido una pista que me recuerda a las primeras canciones que escribiste en tu lista. Así que realmente quiero que escuches, porque cuando empieza el beat te va a dedicar esto a ti. Dice... <ríe> Dice, oye... Hey, yo me acuerdo cuando de chamaquito escuchaba las canciones de Beret porque cantaba pasito. Escuché cosas y me... Ay, Dios mío, me coció el amor con todos esos totes. Era un rapero español, un rapero que admiraba yo. Y te lo digo con admiración, es tu canción yeah. la que me hizo encontrarme. Tú sabes que con tus temas nos vamos para adelante. Oye, le lanzo algo con Morat, papi. Me encanta cómo le metes a la instrumental. Yo te mando un abrazo, papá, porque realmente Ole. eres grande, carnal. <risa> Oye, se da bien, ¿eh? Oye, llegó la etiqueta, lo improvisa, cháen, subimos allá a ver, eh, por favor, para que usted vote, usted vote ahí por ese grande. Papi, Bueno, el corto es tiempo en televisión, eh, el, el corto es tiempo en todo eso que hacemos, pero quiero que, que, que me cuentes... Eh, ¿Qué se viene con Beret? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo está ese proceso de tu carrera con lo que está pasando en el, en el mundo? Eh, ¿Tienes planeado lanzar más temas aparte de esto que está pasando con Morat? ¿Qué, ¿Qué hay por ahí? Tengo planeado seguramente sacar un disco, no sé si a final de este año o a principios del año que viene, porque he compuesto un montón de canciones en la pandemia, un montón, un montón, un montón, y me falta darle, darle un junte y realmente darle un sentido, ¿no? Pero seguramente venga un disco y volverá a gira, a ver si volvemos ya de, de una vez. ¿Crees que el disco lo tengamos este año todo o lo vas a sacar por sencillos? Yo no, no, well, no creo que lo tengáis este año porque, porque me rayo muchísimo. Claro. Eh, me rayo un montón y seguramente hasta el año que viene no lo tengáis. Pero, eh, hermano, ¿podemos cantar un pedacito de esa nueva canción con Morat? Abaladlo. Ah, vale. Bueno, tengo la guitarra aquí, ¿eh? Hombre, pero por favor, tío. Venga. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por intruderte Un nervio de bailar contigo, juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intenta hablar de alta Nada, nada, na, nada na, na, te cuente Un nervio de bailar contigo, juegan conmigo Porfa no te vayas Ahí está Beret, no, por favor no te vayas Con Murat. obviamente no se la puede perder En Claro Música, nuestra app que no consume Datos, y bueno Beret, nos despedimos Con la despedida del cuervo, papi, póngale cuidado Para que nunca se lo olvide, ¿Tú más, tú más. cuando en Colombia Se diga, me entrevistó el cuervo y, y me aprendí La despedida, la mano pa, El puño ¡Ah! El puño, Ahora el ala Ah, ah Ah, ¡Ah! ¡Ah no, este mal es más Eso Beret, <risa> chao de la